Hola de nuevo. ¿Cómo estáis? Aquí en directo en este vídeo mientras paseo a Oberman, que ya conocéis, que es Truc, un tío con orejas muy, muy, muy puntiagudas y muy grandes. Porque lo importante en marketing es escuchar. Y en este, en esta formación de plan de enfoque que vamos a dar en breve, en, en enero, solo para muy, unas plazas muy delimitadas. Lo que hacemos es eso, enfocar y poner orejas en el mercado para ver dónde incidir. Hoy he hablado con un cliente. Lo importante no es tanto eh, el canal. El canal es un medio, sin duda, pero no es un fin. Porque suelen, suele suceder que usamos un canal adecuado, incluso. incluso que segmentamos correctamente. Pero que al final el mensaje no, no engancha a nuestro público objetivo. Eh, y suele suceder también al revés que usamos un mensaje perfecto, maravilloso, pero que nos equivocamos de canal o que segmentamos a la verdad es que segmentamos a cualquier hijo de vecino que se ponga delante de nuestro Facebook, LinkedIn, Twitter, lo que sea, o remarketing. Eh, por eso es importante afinarlo bien. Para mí el primer paso es una buena definición del buyer persona. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace habitualmente? ¿Y por qué clicaría nuestro nuestro anuncio porque le damos algo porque el mensaje le asusta porque le hemos dado en la, en la columna vertebral porque ese por qué es lo que tienes que solucionar primero porque hoy recibimos más de 4000 impactos diarios y para que tu servicio tu marca que cubre una necesidad y un dolor eh, llegue a tu público objetivo las herramientas están ahí el canal está ahí pero no basta tienes que hacer un mensaje realmente apetecible para que suceda lo que quieras que suceda o sea el clic que te den el mail que se baje un pdf que visiten tu página o que te llamen las herramientas están ahí son buenas pero la parte subjetiva del mensaje casi psicológica forma parte del éxito de esa campaña os dejo porque hay guerra de perros no ha llegado la sangre al río no ha habido no ha habido sangre, aunque mi Doberman se ha portado un tanto nervioso. Y, y no estoy en un río, estoy en un bosque, como veis. Bueno, decía que, eh, tras este lapsus, que insisto en que el primer paso no es elegir el medio. El primer paso es dibujar el Bayer Persona, dibujar quién es nuestro comprador, qué medios usa, qué es lo que le gusta y qué es lo que le asusta y cuál es su dolor para ser capaces de llegar entre esa maraña de ruido que hay en la red que nos impacta a nuestro cerebro y que nuestro cerebro sabiamente discrimina lo que no le va por eso primero describir bien el Bayer persona segundo qué es lo que le gusta y por qué tendría que clicar qué es lo que le apetece tercero definir bien el canal y el segmento de ese Bayer persona y cuarto probar probar probar y probar mucho eh, mucho mucho laboratorio probar y repetir lo que funciona y quitar lo que no funciona yo mientras tengo todo mi marketing automatizado en estos momentos porque he hecho esta tarea eh, me voy despidiendo os dejo con unas vistas maravillosas de este paseo con mi doberman es realmente un pastor moldavo como muchos de vosotros sabéis y voy a continuar trabajando que es de lo que se trata en esto que es el marketing os dejo con las vistas nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao